El proyecto ISEN es un proyecto absurdo de, de una empresa transnacional, hoy en día propiedad de Enel, eh, para destruir la Patagonia y trasladar energía eléctrica desde los ríos de la Patagonia, 2.000 kilómetros hacia Santiago, de ahí a las empresas mineras transnacionales que están más al norte. 5 mega represas, más una central de abastecimiento eh, previa, porque para hacer represas se necesita energía, y tender 180 kilómetros de tendido hacia la angostura de los ríos Báquer y Pascua, dos en el Baker y en el Pascua, generar la, la energía en esa angostura con 5 represas y luego traer la energía con ese mismo tendido eléctrico hasta una planta de conversión y luego con un tendido eléctrico el hasta la cercanía de Santiago, dos mil y tantos kilómetros. Eso es como a grosso modo el proyecto. Y la área de inundación son seis mil hectáreas, según lo que dice la empresa, 5.910. mil novecientos Pero estudios de, la, de servicios públicos han dicho que es un poco más que eso. En los temas estructurales, uno, que Hidroeser eh, no tiene los derechos de agua eh, para ejecutarse en los lugares donde dijo en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, si no tiene los derechos de agua, no puede haber represa. ¿eh? Y toda la tramitación en la Dirección General de Agua, desde el año 2007 hasta la fecha en que se rechazaron los derechos de agua en los cinco expedientes, ha sido totalmente irregular. Y es un hecho grave porque, como dije, ha habido eh, traje a la medida desde el punto de vista normativo para favorecer a Iroecén y eso no puede ser. En segundo lugar, toda la tramitación también ambiental fue totalmente irregular, con 32 servicios públicos que dijeron que les faltaba información esencial y relevante. Y en esos dos procesos, si uno hace... Un análisis hacia abajo, cómo han actuado cada uno de los servicios públicos, se encuentra con muchas dificultades. Eh, mira, yo creo que ha ido cambiando en el eh, también a través del tiempo, porque cuando recién empezó esta amenaza de hidroisén eh, Hidroisén tuvo una presencia súper fuerte y marcada en la comunidad. Entonces, con esta publicidad engañosa que ellos manejan, eh, como que lo que ofrecieron fue el paraíso. O sea, Hidroicén iba a ser la solución a todas las. Lo, las dificultades a todo el, el aislamiento iba a venir el progreso y todo el mundo se iba a llenar de bol los bolsillos de plata Eso, esa visión ha ido cambiando en el último periodo y yo creo que las personas eh, se han ido dando cuenta de que no es así de que hay que desconfiar un poco también de, de estas versiones eh, y yo creo que hay más personas que se oponen actualmente eh, es que, más que desarrollo, falta información. Hydroicene informa lo que le conviene eh, con... <coughs> Todavía le dice a la gente que van a tener energía gratis. Y eso es mentira. Es imposible tener energía más barata. Nosotros no estamos conectados al sistema de ellos. Entonces, no pueden hacerlo. Eh, que va a haber trabajo. No va a haber trabajos y después tiene que ser gente especializada. Hidro en el fondo para mí siempre ha mentido y lo que hace es lavar conciencias, eh, comprar conciencias también. Han invertido mucha plata en proyectos que no han tenido ningún fruto, ninguno. No ha, no ha habido prosperidad en sus proyectos, por lo tanto para mí no son una entidad seria. Porque alguien que, que entrega recursos en proyectos hace un seguimiento para que la gente eh, los recursos que obtuvo lo, los trabaje. Y solo entregó recursos para contra conciencia, pero no ha seguido estos proyectos y no ha habido una, un crecimiento en esta gente que recibió proyectos con respecto al, a, a lo que dijeron que iban a hacer. Así que, pero no es culpa a la gente, ¿eh? porque a la gente si tú le estás dando, lo van a adquirir y lo van a ocupar de la mejor forma para ellos pero nunca eh, entregó nomás, entregó recursos, entregó... Nosotros entregamos información y eso para nosotros es mucho más valioso. Todos los días, todos los días eh, informamos acerca de, eh, de qué se trata el proyecto, eh, de cómo es la empresa, en este caso que es Endesa y Colbú, y que Endesa no es Endesa Chile, sino que Endesa España y que a su vez es en el Italia, eh, y en el fondo, ver que la gente conozca la trayectoria de estas empresas. Y no es una empresa de fantasía, no existe, de papel en el fondo. Pero no tiene trayectoria, pero Endesa y Colbún sí. Y es un mal proyecto, mal elaborado, con mucha deficiencia, eh, injusto, eh, se acaparó las aguas que fueron entregadas en dictadura, además, o sea, totalmente ilegal, basado en, en, en, en la ilegalidad y en la radio nosotros tratamos de que la gente se informe de ese aspecto del proyecto y también eh, siempre estamos tratando de entrevistar gente que ha sido afectada por represa porque como acá no tenemos represa, la gente de repente le cuesta dimensionar bueno, qué, es, qué es vivir bajo una represa, qué es haber sido desplazado por una, por una represa eh, qué pasa después de 10 años cuando se instala una represa, hay trabajo, hay energía más barata entonces hemos eh, conversado mucho con la gente de RALCO que no tiene la energía más barata, la energía más cara, incluso que esta región. Hemos conversado con gente de las termoeléctricas, hemos conversado con desplazados por las represas eh, y gente estafados por las represas. Entonces, tratamos de que la gente conozca esos ejemplos de sus iguales, Campesinos, eh, indígenas, trabajadores. Eh, ese es como el rol que, que tenemos en la radio, entre otros temas. Igual hablamos de otros temas ambientales en Chile, lo que está pasando con el agua en nuestro país lo que pasa con las transnacionales en América Latina, en general. La única... bueno, eh, nosotros tratamos de pararlo de, de todas las formas posibles, ¿ya? La tratamos de parar en la evaluación de impacto ambiental, por eso se ha ido retrasando tanto también. Eh, eh, la evaluación de impacto ambiental todos sabemos que, que es un show, pero pero lo, lo utilizamos para ir a lo, a lo, a lo, a lo legal. O sea, si, si nosotros no nos metemos la evaluación de impacto ambiental, después no podemos reclamar ante la justicia tampoco. Entonces, reclamamos la justicia, estuvimos a punto de, de pararlo en la Corte Suprema por un voto. Eh, eso les afecta también en, en su credibilidad. Eh, están reclamando que se están judicializando lo, los proyectos. Eh, eh, eh, Trabajamos con, en la parte política también, y por desgracia, estos proyectos, como te digo, son aprobados, eh, son muy políticos. Y, y a los políticos, la única forma de, de presionarlo es con movilizaciones y mostrarle que sus votos están en juego. Entonces, por eso, obligado a ir a la calle, ¿ya? aunque no nos guste, pero hay que ir a la calle. Es la única forma. Eh, eh, eh, tratamos de dejarle en claro a los inversionistas de que están corriendo muchos riesgos también y eso es donde más les duele. Eh, vamos a la escena internacional, eh, eh, eh, se va a, a, al directorio de Nl en Italia a decirle que su proyecto tiene muchos problemas y que, y que se están metiendo en un, pro, en un, en un tremendo lío. Es una empresa que es 30% del Estado italiano más encima, entonces... ¿Cómo es posible que el Estado Italiano se involucre en, en algo? Sí, no puede ser. Hay una hay una frase que un explorador inglés, eh, un explorador inglés, que vive en la Antártica, que se llama Sir Ernest Shackleton. Esto: Se buscan hombres para viaje peligroso, Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. O sea, yo no sé si la lucha que da uno o da mucha gente, damos mucho, tiene que ver con el honor y el reconocimiento, a lo mejor es parte también de... Lo que sí queremos es que eh, transformar este Chile, que creemos que tiene mucho enclaves de injusticia, tiene mucho enclave de, de desigualdad, tiene mucho enclaves de autoritarismo, tiene mucho enclaves de falta de democracia, queremos transformarlo en un país que sea mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen. Eso es lo que estamos proponiendo Y eso ¿Y ese es un viaje... Peligroso, con frío extremo y no se asegura que vamos a tener éxito. Pero hay que darle a ver.